Hola gente, ¿cómo están? Soy José Ultimate estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Así que vamos a seleccionar cualquier video corto de Illusion, ser el segundo canal de Illuminato. Así que vamos a empezar con este. Los filines son los seres más ¿Qué? poderosos. Los filines son los seres más ¿Sí, poderosos gilines? del ejército de los cielos. Eso, ángelín La Biblia los describe. Son los seres los titanes bueno. son los seres sí. más poderosos del ejército de los cielos. Eso ángel y ¿Es La Biblia los describe como <risa> son los seres oh, más poderosos del ejército de los cielos. Eso ángel <risa> La Biblia los describe como seres enormes con seis penes y muchos agujetes, ¿Eh? además de estar rodeados de fuego. Eso qué. Los <risa> potines son los segundos en ¿Eh? poder. Ver. La Biblia los describe como un cerdo con cuerpo de cerdo, pero con caras. De... Pero con cuatro caras, león. Águila con cuerpo de cerdo, pues tienes los segundos en poder. <risa> la Biblia los describe como un cerdo con cuerpo de cerdo, pero con cara de, cerdo. pero con cuatro caras, león, águila, toro, y Sol Guzmán en la mitad. Se dice que sa pero con cuatro caras, león, águila, toro, y <risa> Sol en la mitad. <risa> oh, <risa> con... <risa> Se dice que Satanás fue un queso, LOL. Los ¿Eh? ángeles, ¿Eh? <risa> <risa> <Los risa> ángeles <risa> problasos, que ocupan el tercer lugar en la jerarquía satánica, se reúnen directamente con Mr. Satan, y pueden darte... Los ángeles problasos, <risa> que ocupan el tercer lugar en la jerarquía satánica, se reúnen directamente con Mr. Satan, y pueden darte... Como es posible honorable, a chemically que es quémicamente ácido conanenido. Cómo us Como es posible honorable, US, <risa> chemically es <t> <risa> quémicamente ácido conanenido. <C> si ya <risa> metió, <kef> <risa> qué <fue bait? risa> Okay, eso, pues, Estos son los cinco hábitos que indiscutible, Estos son los cinco hábitos que indiscutiblemente te harán millonario. <risa> Uno gasta, okay. 50, okay. es Uno, gasta solamente el 50 mil por ciento del okay, dinero que, que ganas. Es fundamental. Uno, gasta solamente el 50 mil por ciento. Es fundamental que tengas este chicle en tu vida. Sos, conviértete <risa> en emprendedor. Acuérdate de medir siempre, <risa> consistentemente, el crecimiento del mito Si tú tienes un pito chiquito, puedes ser emprendedor. Los japoneses son emprendedores. Va, ah, ok, entonces no, yo no puedo ser emprendedor, entonces bah, va. Si tú tienes un pito, chiquito, puedes ser emprendedor. Si tú tienes una empresa por no indudablemente, eso te va a llevar a ser es. Pon el culo, por no indudablemente, eso te va a llevar a ser megamente, Está por no indudablemente. Si tú tienes un pito, chiquito, puedes ser emprendedor. Si tú tienes una empresa por no indudablemente, eso te va a llevar a ser mécamente. Ese es. Pon el culo trabajar. Si tu no está bajo el colchón, guardado, <risa> sí. jamás vas a poder llegar a ese nivel de millonario. Tengo infinidad de amigos que me dicen ¡Proncéate la corita! amigos? Ubica en dónde quieres poner el culo a trabajar Y muévelo más tu parte Tienes que aprender a jugar con el vito de otro Si solamente estás jugando con tu propio vito Jamás vas a llegar a ser millonario Y punto número 5 por el Es algo divertido Jamás vas a llegar a ser millonario Y punto número 5 Ya saben el chiste Es algo divertido Vete de putas Porque cuando tú te exiges. Yo me excito no. ¡Olime el dedo! ¡Olime el dedo! <ríe> Ay, qué random. En ocasiones mostraré mi banana. ¿Qué otro? ¿Eh? En esta ocasión les mostraré mi banana. <ríe> La roca y el fuego. ¿Quién es? Que muestra estúpido, en clase. <risa> Bueno, oh, pues mostraré no. mi último invento. Este es el rayo cogedor. ¿Qué? Este artefacto <risa> está diseñado para coger cosas de la inmensidad del universo, como tu cola. Ah, me he atreído, <risa> <risa> Ay, qué random, pues. su señoría, si tu aero es low kick, homes, me clean, ted, asum, umbrino, sin ted. No, <risa> Ay, soy loco, Pedros. Sabrita, buenas tardes. En la guagua se quedó el olor de tu perfume. Perdón. No eres una bellaca No soy un bellaco, eso es lo que nos une Disculpe, ¿quién es usted? Ella sabe que está buenota Y no la presumen ¿Qué? Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes Y los lunes Ay, pero ey, qué idiota ¿Y y No eres bebecita ¿Huevele bebecota? So idiota, ya dejé de estar llamando. Se te nota <risa> me gustan los de críos <risa> <gustan> lo <risa> cuando está en la nota. Pero si no, yo no sirvo, me da ¿Ay, pero hey, qué idiota? Hey, ¿Eh? No eres bebecita, tú eres bebesota. Idiota, ya dejé de estar llamando. Se te nota que <risa> te gustan los <risa> críos cuando está en la nota. <risa> oh No. Eh, había escuchado a Calor de que Conocí a alguien que hizo un trío vamos a hacer así no lo que arregla mucho se te nota le gustan los tríos todo eso, no, no, eso ¿no? se te nota le gustan los tríos cuando está en la nota y si el, el novio no sirve vete no la diablo vete al diablo no vuelvas a llamar con si ¿Sí? <risa> <Y> el novio <risa> no sirve vete no la diablo vete al diablo no vuelvas a llamar Ay, qué herman. de mí, Mario! Ah, Mario. ¡El Dimín, Mario! Ay, ay, ay, ¿Por qué esta la voy a ¡Aló! ¿Dónde mierda se supone que estoy? ¡Ay, coño de la madre! ¡Una mierda azul! ¡No toquese. Ups, oh, perdón, este honguito es inofensivo ¡Sígueme Mario! ¡Qué qué! Ok, vamos, <risa> vamos, vamos, vamos, vamos ¡Coño de tu madre! Mario Bros. la película <risa> ¡Oh, okay. Ay, Ahí no me queda más Ok gente, espero que te haya gustado esta versión Los si estoy a gustado, me gusta, por compartir el video, por suscribirte al canal Va a haber oraciones. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Pecho adiós. Bye. Os voy a dar por culo.